A pesar de que ya se anunció hace un tiempo, la semana pasada llegó Joker a Super Smash Bros. Y Ultimate como primer personaje de pago. Pero lo cierto es que es un personaje que no ha aparecido mucho por consolas de Nintendo, así que... ¿Quién es Joker? Muy buenas, soy DeltaRide y bienvenidos al canal que le dedica más vídeos a Smash que a cualquier otra saga. Como ya he dicho, Joker no es un personaje que se haya visto mucho por ninguna de nuestras consolas. De hecho, no es un personaje demasiado antiguo, por eso hago este vídeo, para que podáis conocer un poco mejor quién es el nuevo luchador de Super Smash Bros. Ultimate. Antes de empezar, quiero pedir vuestro apoyo. Un like, suscribirse, compartir... Todo se agradece de corazón. Y ahora sí, ¿quién es Joker? Vamos a empezar hablando del personaje en sí. Joker es un estudiante de 17 años. Su verdadero nombre es Ren Amamiya, pero también ha sido nombrado Akira Kurusu en otros medios. Joker es su apodo dentro de los Phantom Thieves of Hearts, en español Los Fantasmas Ladrones de Corazones, una banda a la que pertenece que se dedica a acabar con la corrupción de los corazones de los adultos, y a la que también pertenecen Morgana, Ryuji Sakamoto, Antakamaki, Yusuke Kitagawa, Makoto Niijima, Futaba Sakura, Aru Okumura y Goro Akechi. Habitualmente Joker ha ocupado el papel de protagonista en todas sus apariciones, aunque en otras se ha limitado a cameo. Joker puede hacer uso de personas, representaciones espirituales de un individuo basados en dioses o criaturas de distintas mitologías o del folclore de un país, para que luchen junto a él. El personaje principal de Joker es Arsène, siendo este un personaje de una obra literaria del francés Maurice Leblanc, Arsène Lupin. Un ladrón cuyos objetivos eran criminales peores que él. En cuanto a su personalidad, no está muy definida, pues Joker es un protagonista silencioso, de modo que se puede adaptar a nuestras propias decisiones. De hecho, lo que sí que se puede interpretar es un absoluto sentido de la justicia. Y cuando digo que se adapta a nuestras propias decisiones, me refiero principalmente al juego en el que debutó y por primera vez en esta sección, este juego no es original de consolas de Nintendo o al menos de momento no ha aparecido ninguna. Joker apareció por primera vez en Persona 5, spin-off de la saga Shin Megami Tensei y lanzado para PlayStation 3 y 4. En la saga Persona, los personajes pueden hacer uso de los Persona que mencioné antes, que en la saga principal son demonios y enemigos a los que enfrentarnos para reclutarlos después. En Persona 5, estos se invocan por medio de unas máscaras que aparecen en la cara de los Phantom Thieves. Y a pesar de que su primera aparición fue en 2017, ha aparecido en otros cuantos juegos como es, por ejemplo, Persona 5 Dancing in Starlight, un juego rítmico, y en consolas nintenderas ha aparecido en Persona Q2 y un Cinema Leverings para 3DS, un RPG que sirve de crossover entre Persona 3, 4 y 5 los únicos personas que existen, porque los 1 y 2 no existen, ¿no? Pero también ha tenido algún que otro cameo. Por ejemplo, aparece como DLC en Catherine Full Body y ahora en Super Smash Bros. Ultimate. Además, aparece un atuendo basado en él en Sonic Forces como incentivo por reserva. Y es que, a pesar de ser un personaje tan joven, figuradamente, ya ha ganado mucha popularidad. De hecho, ocupó el segundo puesto en una encuesta de popularidad de Persona 5. Y aunque no sea algo del propio personaje en sí, Persona 5 ha tenido sus propias adaptaciones al manga y al anime. Si Joker ha entrado en Smash, por algo será, ¿no? En cuanto a su futuro, es difícil de prever. Por lo general, los protagonistas de los distintos personas pasan a un plano muchísimo más secundario una vez sale al mercado la siguiente entrega y en el caso de los dos primeros personas, básicamente se han olvidado. Por lo pronto, es posible que veamos uno o dos spin-offs más y con un poco de suerte el tan rumoreado port de Persona 5 a Switch. En conclusión, Joker o Ren Mamilla es un personaje relativamente reciente y que solo ha aparecido un par de veces en consolas de Nintendo y que ha ganado mucha popularidad en tan solo dos años. Yo no lo conozco demasiado, pero realmente espero que Persona 5 acabe llegando a Switch y espero que lo estéis disfrutando en Smash. Hasta aquí llega este vídeo sobre Joker, un vídeo cortito. Espero que os haya servido para conocerlo un poco más. Como ya os he dicho, Joker está disponible como DLC para Smash desde la semana pasada y está disponible por 5,99 euros junto con el escenario Mementos, 11 pistas musicales y varios nuevos espíritus. O puedes conseguirlo con el Fighter Pass que os irá añadiendo además al resto de DLCs que se planean por el módico precio de 24,99 euros. Así que nada. Dad un buen like, suscribiros y dadle a la campanita, como ya sabéis me ayudaría un montón y lo agradecería de todo corazón. Nos vemos la semana que viene.